Bueno, chicos cómo están el día de hoy vamos a analizar el nuevo pdf la nueva presentación en formato pdf de la nueva y revolucionaria el nuevo vehículo financiero mejor actualizado recargado hola, Juanca, hola. Uy, me equivoqué me río de janeiro. <ríe> eh, chicos la tenemos por acá déjenme ver aquí está Está en inglés, pero de igual manera yo se los voy a tratar de traducir de la mejor manera. No crean que yo sé inglés al 100%, pero algo ahí lo manejo. Eh, Go Global, presentación de negocios, versión 1.0. O sea que esto va como por capítulos. Inmediatamente después, si están viendo, ¿verdad? Sí. Inmediatamente después de la portada, viene un disclaimer, un... Eh, Descargo de responsabilidad. Eh, es, de resp es la responsabilidad de, del usuario observar todas las leyes y reglamentos o regulaciones aplicables de la jurisdicción correspondiente antes de proceder a acceder a la información contenida en ese documento en esta presentación uh -huh. se considera que los usuarios oh, se considera que eh, los usuarios han aceptado y consentido expresamente los términos y condiciones de este aviso legal de este aviso legal esto es un aviso legal. Al ingresar en esta presentación. Go Global no es responsable de ninguna eh, responsabilidad legal. No es responsable de ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño. Cualquiera sea su causa que resulte del acceso a cualquier sección de esta presentación, un miembro tendrá acceso a los servicios educativos de... Go, go, go Global mediante la compra de un paquete como beneficio adicional. El miembro te tendrá privilegio exclusivo de participar en el plan de eh, recompensas. Sí, esto, esto se traduce como, como recompensas compartidas de Go Global. La información proveniente o proporcionada en esta presentación no se considera eh, de ninguna manera ni forma como asesoramiento profesional de Go Global ni ninguna representante para informaciones de finanzas o comercio de valores. Cualquier eh, desviación de esta presentación oficial no se considera una presentación de Go Global, O sea, la gente que eh, agarra esta información y hace sus propias eh, presentaciones. Nuestros productos, pongan atención a esto, no garantizan, pongan atención a esto, ningún resultado futuro. Nuestro, nuestros productos no garantizan ningún resultado futuro. Los resultados potenciales son predicciones derivadas de resultados anteriores y están sujetos a fluctuaciones. Bastante, bastante interesante para analiz analizar todo esto. Eh, también, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos eh, un poquito más de información que dice eh, los costos asociados con educación. El problema, cerca de 5 trillones al año son gastados en educación, eh, pero solo alrededor del 0.5% van a low income countries. Esto es como países en vías de desarrollo, como por ejemplo Latinoamérica. Top 5 habilidades en demanda. Bueno, aquí podemos ver una, una imagen sobre las supuestas habilidades que ustedes van a aprender con Go Global. Bienvenido a Go Global, nuestra misión, nuestra visión. Eh, vamos a leer esto, nuestra misión es ayudar a, a cada persona a liberar su máximo potencial. Nosotros creemos que el, el, uni, el único límite eh, que es posible está basado en la, en la información de la persona. Eh, imaginación y esfuerzo. Nuestra visión. Nuestra visión es construir una comunidad global de millones de personas que están aprendiendo, soñando creyendo, no, O sea, esto es simplemente más de lo mismo. Eh, ajá, aquí no nos dicen nada importante. Algú, ah, ver. Algunos de los expertos entrenadores que están trabajando con Go Global. Go Global te blinda eh, los mejores speakers motivacionales del mundo en la industria, en expertos, todos los que ustedes ya conocen. Y vean que son totalmente... Caras ya conocidas, los mismos que habían contratado en, en Omega Pro Ahora están en Go Global John Maxwell, que ustedes saben que también es eh, capacitador o entrenador de eh, Centra La cual viene de cifra Una estafa que cambió de nombre y ahora se llama de Centra Ahora está, estuvo en Omega Pro Una estafa que cambió de nombre y ahora se llama Go Global O sea, a esta gente está donde les paguen, Donde ellos, vean dinerito, ahí están Jordan Belfort, que actualmente debe una cantidad millonaria por su estafa. Eh, ustedes pueden verla en la película El Lobo de Wall Street. Eh, Eric Ward, que de hecho había sacado un video eh, lavándose las manos, diciendo que él simplemente era un speaker que no estaba eh, en Omega Pro, que él no era eh, recomendador de inversiones o, o que él no invertía en Omega Pro. Bueno, pero todas estas personas ya tienen un pasado bastante marcado. Eh, nuestra creciente comunidad. El sistema de recompensas de Go Global. Ok, aparentemente van a haber varios packs, varios paquetes que usted puede... Vean, es que ni siquiera el, el, el icono para cada uno se esforzaron en, en, en hacerle algo bonito. Esto es tan fácil como agarrar un, un, un círculo superpuesto uno sobre otro y ponerle eh, opciones de fusión y le pones una, una textura de grado y ya. Y le cambias el color a cada uno. Eh, hay un paquete de 100 dólares, uno de 500, uno de 1000, uno de 3000 y uno de 5000. Por favor, yo quiero comprar el de 5000. Ya, en este momento. <risa> eh, vamos a ver. Y... Aquí, más adelante, los beneficios de la comunidad van a tener acceso a clases en la plataforma GoLearn. Vamos a aprender, que se va a llamar la plataforma GoLearn, GoLearn Platform. Eh, recibe recompensas eh, diarias en nuestro sistema de recompensas y, ad y adquiere comisiones. Eh, pro, por promover el sistema de afiliados. O sea, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Dice que va a haber un eh, sistema de afiliados, un, un programa de sistema de afiliados diferente. Vamos a ver. El, el sistema GoDirect que es que vas a ganar un 5%. Eh, cada persona que tú eh, enrolles es como... Bueno, que captes. Eh, al, al, al equipo de miembros Eso va a tener una, un pago semanal O sea, un 5% por cada persona que tú ingreses Si esa persona eh, mete 100 dólares, tú ganas 5 dólares Si mete 1000 dólares, tú, tú ganas eh, 50 dólares Eh, aquí tenemos el otro, el otro sistema que se llama Go Network. Que dice que es donde vas a tener las ganancias semanales. Simplemente de manera pasiva. Y también vas a tener pagos semanales. Y el sistema que se llama Go Rank. Que es donde vas a tener reconocimientos o premios. Eh, cada vez que adquieras un rango nuevo. Gente, esto es. La misma, la misma está. Eh, ok, aquí está. Si por, eh, por ejemplo, esto lo seguimos expandiendo hacia los lados, podemos ver que aquí está usted, aquí está otra persona. Si esta persona mete a otra, y esta persona mete a otra, y esas personas meten a otros está así. Pero si la acomodamos hacia arriba, se va formando una pirámide. <risa> eh, si metes a una persona que. Eh, ingresa con 500 dólares vas a ganar eh, 25 dólares, dólares directos Una de mil vas a ganar 250 dólares Cada 5% eh, en el paquete que escojas personalmente de eh, enrolar miembros Enrolar no es, es como captar miembros Ah, y hay una tabla de objetivos Mientras más eh, objetivos eh, hagas, más vas a tener. O sea, objetivo 1, 2, 3, 4, aquí hasta el 14. Esto es por semana. Week requirement requirement. O sea, que si en una semana tú hiciste mil dólares... Ah, esto más bien son como puntos. Para tener estos puntos tienes que meter en una semana 100 dólares. Y vas a tener un 2% de ganancias. Es lo que yo entiendo. Gana más de 100 mil dólares a la semana. 28% eh, semanal de ganancias, en, de ganancias globales. Divididos en 14 objetivos. O sea, desde que usted empieza... Empieza con estos objetivos y cada vez que usted vaya rompiendo un objetivo nuevo, va ganando muchísimo más dinero. Un 28% del objetivo es lo que entiendo. Y ahora los grados no se van a llamar eh, constructor, diamante azul, diamante corona, perla, diamante, zafiro, rubí, todos los Pokémon que existen. Sino que eh, ahora se va a, va a tener un nombre más genérico. Por lo que veo se va a, va a ser g1 g2 g3 g4 g5 C, así hasta seguir y donde empiezas a ganar premios eh, es a partir de eh, g4 en g4 vas a tener un viaje a donde no se sabe probablemente eh, vaya a ser como los los silver silver trip que hacían anteriormente g5 una laptop g6 una invitación exclusiva a estos seminarios que hacen esta gente G7, un, aquí por la imagen, eh, podría ser un, un crucero <coughs> o G8, un reloj de lujo G8, un carro de lujo G10, un, una, una casa o un apartamento G10, G11, dinero ¿cuánto dinero no lo pone? Ok, aquí están eh, los puntos. Que se necesitan. Ok. Para hacer grado G1 tienes que tener 500. Son como RV points. Puntos de recompensa. En la en la pierna que está tra eh, trabajando. Es así. Y 500 puntos en la pierna más fuerte. Ok. En la que no está trabajando. Ok, Leadership Reward, eh, reconocimiento de liderazgo, una, un reconocimiento. Ok. Bueno, aquí están muchachos los, lo, lo que se necesita para ir subiendo de rango en cada uno. O sea, usted para llegar a ser eh, G5 que te van a dar una laptop, tienes que meter a un montón de personas. Es exactamente lo mismo. SPF, si ustedes me escriben a mi WhatsApp y lo quieren tener y lo quieren analizar también. Ok, una línea, una proyección de una ruta a seguir de, de Go Global. Aquí podemos ver que en febrero de 2023 será el, el lanzamiento, pre-lanzamiento oficial de Go Global. En marzo de 2023, ahora sí, ya va a haber un evento oficial de el lanzamiento en en junio va a haber una convención en octubre va a haber eh, un retiro o sea para las personas que alcancen estos rangos los van a llevar a, a un retiro luego en enero 2024 va a haber una expo y en abril 2024 va a haber también un como un retiro como un, un, un viaje y eso es todo. Muchachos, eh, este cuento ya no lo sabemos de memoria. Ya sabemos cómo es que funciona eh, todo esto. Si usted vuelve a caer en una, en una estafa de estas es porque realmente, realmente a usted no le interesa hacerle daño a la gente. Y a usted no le interesa que la gente pierda su dinero para usted ganarse una comisión y usted... Sigue por la vía con esto. Si usted es de una de esas personas, tarde o temprano vas a tener que pagar por tus acciones. Gente, eso es todo lo que les quería mostrar. Eh, creo que voy a grabar otro video en este momento. Van a salir dos en, en el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.